Que si no podéis tocar el suelo. No, es que Pero... No puedo. Hay que en el... Es para aquí, la verdad, que yo más alto. Huy. ¿Qué manera? la tal? ¿Qué tal? que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué que no me ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué bola yo. <ríe> 見恩通過了走<笑> Sí, vaya, vaya a explicar algo, venga rápido. Sí, sí, venga. No, aquí tienes cinco pegatinas y sucha, igual no sé. Soyísimo. el nombre de la piratas. Oye, ya ves por entre A ver, a ver. Déjame. Orientado con la brújula. Coge la brújula, el mata. Vale, chicos, bueno, como hemos podido ver, los mejores piratas han sido. El que Y... Eso que como tenéis tantos premios, pues tampoco os podéis quejar, ¿vale? ¡Marta! ¿Esto no se ha logrado? ¿Qué? ¿Está rayado? ¿Has visto bien el dibujo? ¿Quién pone? ¿Qué hay? Hay un contenedor dibujado y una mierda al lado. Ahí está el contenedor. Tengo una cosilla. Frío, frío, bonito. Nada. Quiero daros las gracias a todos porque sinceramente he visto que la habéis puesto toda mucha ganas a pesar de las trampillas. Pero vuelve y trampillas. Un momento, eh, solo comentaros que los juegos han estado más o menos bien, pero las diferentes partes. Pero ahí aquella, aquella parte del balón creo que no estaba muy conseguida, ¿eh? Esa no estaba muy conseguida. Por lo demás pues más o menos así activo. Y este es uno que jugáis mucho que es cruzar el río que es muy simple, ¿no? Pero vaya. Ha tenido su gracia. Exacto. Pues eso que es, el regalo que es, enseño a cámara. Marta. Nada, hasta el próximo día. Eh, Más Tenéis clase de fútbol ahora, ¿no? Sí, decíamos. Ah, vale.